Bien, como no, gracias Carolina Medina por tu intervención. Yerian, los WhatsApp. Sí, Vamos. así es. Antes, antes de los WhatsApp, tenemos a Darío Oleaga, ¿verdad? Okay. Eh, que tiene una información que darnos. Buenos días, Darío. Un... Sí, buenos días a, a Wagner, Carolina y todo lo demás de, de mañana. Cuéntanos, Darío, ¿cuál es la información que tiene este último minuto? ¿Me escucha Darío? Bueno, parece que está. Darío, ¿me escucha? Si, sí, WhatsApp? Sí, es WhatsApp, se pudo haber caído. ¿verdad? Déjame ver, déjame llamarlo entonces de directo. Parece que ahí hay... está fallando esto aquí. No, no, no. ¿Ya, ya? no ¿Ah? eh, lo bueno, vamos a hablar. Ah, WhatsApp mientras tanto ah, mientras hacemos. Ah, cosas, eso, con Darío. Decirle a, a Darío que el queso está carísimo, por cierto. Ah, ah, eh, sí, sí, claro, está. El caro al queso no están acabando con el queso Y entonces sería importante Que Darío aclare el por qué esa carestía Del precio de, del queso de, de todos los tipos de quesos señores eh, Mientras a tanto ah, bueno te, Tenemos a Darío aquí Vamos a ver eh, Adelante Darío Sí, buen día Buen día Darío Buen día, Pero, adelante mira, Darío. Pr Primero vamos con, con la, la noticia buena En el día de sí. hoy Vamos allá a firmar el, el acuerdo que se hizo Ministerio de Agricultura uh -huh. con contratación y compra del Estado Dominicano. Inespre y la coordinación del Consejo Nacional para el Fomento de la Leche eh, que dirige el señor Angaldo Gómez. El Qué ministro bien. me acaba de llamar en horas de la mañana y me informa que fue aprobado que en vez de la solicitud de 116, de, 100, de, de 117 mil libras, se van a comprar unas 200 mil libras más. Qué bien. Esto debido a que, Wagner, mira, un ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís estamos eh, viendo ganaderos, pequeños, medianos y grandes, que no tienen la comercialización asegurada para su leche. En el día de hoy estamos haciendo un llamado que toda aquella empresa esté adecuada con el Consejo de Fomento de la Leche y que tenga una puntuación por encima de 80 puntos que lo da el Ministerio de Salud Pública, nos haga un llamado a quienes hablan para que los quesos que tengan, ya sea en stock, que hayan dejado leche a la compra de la producción ganadera, que puedan de nuevo comenzar a producir y que a través de la asociación de queseros de la República Dominicana ese, esos quesos serán comprados porque el dinero ya está disponible en la cuenta no solamente del ministerio, sino de nuestra asociación que lo va a trabajar en conjunto con el Estado Dominicano como los convenios lácteos que se han hecho Darío una pregunta, ¿por qué entonces el queso está tan caro en los supermercados? por lo menos desde mi punto de vista ahora mismo hay escasez porque Buena pregunta. medianos que cero con la crisis han comprado un 50% menos de leche y entonces por lo tanto al haber escasez está aumentando todos esos es queseros, la mayoría que ustedes han visto que vienen desde Nagua, uh -huh. en las camionetas uh -huh. atrás, prácticamente han desaparecido en más de un 50%. Correcto. Eh, ne negocios que nunca me habían comprado aquí en Macorís se están apersonando directamente a mi fábrica y realmente ellos me están comprando porque no le está llegando ese tipo de queso Darío, una pregunta aquella empresa como la mía que tiene 22 empleados que está pagando la TCS que está pagando la seguridad social el impuesto sobre la renta que tiene costo de luz pasteurizadores no puede vender un queso como lo trae desde Nagua montado en una camioneta. Sí, entiendo. Eso, eso podría ser que el costo de 90 pesos, 80 y hasta 100, eso pueda estar ya ahora mismo rondando 215, 120 pesos, 125. Pero la libra. La libra a los colmaderos. Ah, porque yo estoy comprando el queso a 205 pesos. Y me sorprendió eh, eh, eh, que el precio de, el del queso de Frey estuviera tan caro. Bueno, eh, 205 pesos. Yo quisiera saber dónde es que tú lo estás sí, comprando. Sí, te puedo mandar una foto. Ahorita mismo te la voy a mandar a 205 Exacto. pesos. Incluso no, ese... fue por error mío eh, que debía derecho a, a, a tu negocio. Eh, quizás eh, tenía una libra y pico. Uh -huh. Y hizo $205. No, no, no, porque dice la libra. Eh, eh, realmente dice yeah. 253. Ya, ya. Y ahora hay una ley ¿Sí? que tiene que comprarse queso dominicano. <risa> no, no, ese es dominicano. Adelante, Fran. ¿Tiene una pregunta, ¿O, amado? Sí. No, no, no, sí. yo no tengo pregunta. Ah, sí, lo que quiero es, entonces, que ya Darío, al, al final de en esta, en esta esta información que nos da. Que uh -huh. repita de qué forma esos quesos se van a, inte a integrar a, a la solución de Darío, la canasta familiar dominicana. ¿Eh? Los quesos, ¿cómo, se va, cómo lo llega a la gente? Lo del gobierno. Mira, eh, a Francis, que con esa sonrisa que tiró... <risa> Yo lo conozco <risa> hasta yo que lo de gobierno. Mira, eh, hemos llegado a un acuerdo con el Estado Dominicano de comprarnos el queso empacado al vacío con un por ciento de humedad de un 40%. Y que ese, esa, ese queso nosotros se lo vamos a vender a 128 pesos. Ya, bueno, ese, ¿Pero que, cómo ese queso. Ese queso será subsidiado y vendido a través de los mercados de Inepre a 70 pesos para hacer lo que se llama un fondo reponible. Okay. Si empezamos con un fondo de 15 millones de pesos y hay un subsidio de 50, 60, 70 pesos por libra, esos fondo en la primera semana, 15 días, ya va a estar en 7 o 8 millones de pesos. Y entonces la le le Vuelve de nuevo y se compren esos 7, 8 millones de pesos. Y cuando tenga un fondo mínimo de 3, se repone de nuevo otros 15 millones de pesos. Y así sucesivamente se va haciendo lo que llama un fondo de contingencia y apoyo a esa leche que se queda en estos momentos de crisis. Importante eh, eso. Bueno, vamos bueno, a ver más, señores. Gracias, a tenemos a ver. WhatsApp. Gracias, Vamos a, a la denuncia. Ajá. Ah. Ok. Adelante, eh, Darío. De la, la denuncia es la siguiente y es muy, muy crítica. El nuevo incumbente de la Policía Nordeste uh -huh. el, ha, desde ayer, hecho una incursión a una serie de carnicerías para que en el día de hoy hicieran su cierre, así mismo como a muchas panaderías. Uh -huh. Eso es muy lamentable, porque realmente el decreto del presidente de la República es muy claro y dice que se mantienen abiertos no solamente supermercados y farmacias, sino todos aquellos establecimientos que producen comida cocida o cruda. Sí, claro. Y las carnacerías, la, perdón, la carnicería las carnicerías y las panaderías es un, una línea importante en la alimentación del de pueblo en cualquiera de las demarcaciones dominicanas. Bien. Como, ustedes saben, como ustedes sabrán, y aquí voy a mencionar nombres. Supermercado Yoma, Supermercado Palmares, con los supermercados por venir, tienen sus propias panaderías. Y el señor eh, el director regional, con todo mi respeto, no puede decirle a una panadería, ejemplo, la que está ahí en la Fuerte duarte al lado de Banca Kenny que cierre porque ese señor no le vende a esos supermercados como él quiere otro ejemplo es como mi amigo Loli Hidalgo y tres carnicerías más que son miembros de la Asociación de Productores Porcicultores de la República Dominicana que tienen en su aval producción de cerdos y que ellos tienen sus tiendas abiertas para venderle directamente al público ellos no pueden cerrar porque sería un duro golpe a esas micros y medianas empresas que producen en el campo y tienen sus canales de distribución directo al público bien, gracias a Darío un eh... llamado, soy llamado al, al, a la directora regional de salud que como guardia tiene que respetar ese decreto emanado del presidente de la República, donde las, las empresas que producen alimentos no pueden cerrarse. Ahora, estamos de acuerdo que aquella empresa que no... Cumpla, con, como ustedes dicen, con las reglas de sanidad y de mantenimiento de la calidad del, del espacio entre un cliente y otro, y que no eviten aglomeración, sean cerradas. Muy bien, Gra gracias a Darío. Eh, agradecemos a la llamada y la información que nos acaba de dar, eh, tanto de los quesos como también de la parte de, de las panaderías y carnicerías. Vamos, Adelante, Amar. Para los WhatsApp, si no sí, vamos a la pausa. Tenemos muchísimos WhatsApp aquí.